En los suburbios de Wisconsin, un gran camión amarillo se acercó a la parte trasera de un Toys R.U.S. olvidado. El dueño de la tienda, Darrell Fleming, salió al frío, observando cómo retrocedía lentamente, seguido por su conductor. Hola. Darrell se rascó la nuca. No sabía que hoy llegaba un cargamento. El conductor se dio la vuelta y, por un segundo, Darrell vio una figura anormalmente alta con brazos largos y larguiruchos que... Se tomó un momento para parpadear y quitarse el sueño de los ojos antes de volver a mirar al buzo, solo para ver que se trataba de un hombre normal de pelo negro. Sonrieron. Exceso de envíos de la ciudad. Ya sabes cómo es. La empresa siempre comete errores hoy en día. Así que me dijeron que lo dejara aquí. Bonito lugar. Muy no tranquilo. Ah... Oh deberían haberme llamado puedo ver un repentino y extraño olor a menta llenó sus fosas nasales mientras el hombre sonreía una vez más oh, bah, lo que sea tráelo más tarde ese día Darrell se frotó la cabeza mientras empujaba un carrito por el pasillo de las pistolas Nerf por alguna extraña razón el olor a menta del hombre había perdurado Llevaba colonia o algo así. Se encogió de hombros y colocó las pistolas Nerf en un estante vacío. Al menos los productos estaban bien, sin daños ni nada. Claro, podría haber sido un poco. Algo crujió bajo su pie cuando retrocedió hacia el carro. ¿Mm? Apartó el pie, revelando un caramelo duro verde agrietado. ¡Ah, oh, qué desperdicio! Pero... Todavía estaba en su envoltorio. Se arrodilló y lo quitó con cuidado, arrugando el plástico en su mano antes de tirarlo al carro. Llevando el caramelo verde a la boca, se lo metió en la boca y lo hizo crujir. Y Darrell se tragó la cucaracha sin exoesqueleto que aún se movía. Finalmente, después de días sin clientes, Darrell oyó que la puerta de la tienda se abría automáticamente. Hola, querido cliente. ¿Qué...? Giró la esquina para ver una gran piñata con forma de buey sentada en el suelo, justo delante de la puerta. ¿Y cómo ha llegado hasta aquí? Darrel se acercó a ella, agarrándola por el cuello. Tenemos que devolverte a las estanterías. o oh, oh. o tal vez incluso podrías estar en exhibición, eso sería maravilloso. Arrastrándolo por la tienda, cogió una cuerda de camino al pasillo de artículos de fiesta convenientemente, una escalera ya estaba allí. Darrell ató rápidamente un nudo corredizo alrededor del cuello de la piñata, tirando con fuerza antes de subir la escalera, colgándola en un gancho que estaba empotrado en el techo. ¡Increíble! exclamó, aplaudiendo juguetonamente mientras volvía a saltar al suelo. Y Darrell se alejó del cuerpo colgante de cara azul de una anciana. Seguro que este es el lugar... El agente Charles se volvió hacia su compañera, la agente Ciene, que miraba el viejo y destartalado cartel de Toys R Us Sí, un camión de Amazing Co visitó este lugar, debe ser por eso que parece una mierda Desenfundó su pistola, dando un paso adelante Vamos a entrar, vigila mi espalda la puerta de la tienda se abrió lentamente, a pesar de que el óxido se deslizaba por ella. Charles encendió su linterna, revelando que el techo estaba lleno de cuerpos colgados. Algunos de ellos tenían pegatinas pegadas en sus partes del cuerpo con anuncios como «20% de descuento» o «compre uno y llévese otro gratis». «Jesús», murmuró. «Parece que son 12 Maldita sea». En el fondo de la tienda, algo metálico repiqueteó contra el suelo, seguido de una voz que resonaba. Era extrañamente alegre mientras hablaba. Te lo dije. No necesito más piñatas. Tengo demasiadas, pero no creo que deban desperdiciarse, así que... La voz se hizo más fuerte a medida que se acercaba. Un hombre salió corriendo de las sombras, blandiendo un bate de béisbol de metal que blandió cayó al suelo con una bala en la cabeza joder siene murmuró enfundando su pistola y agarrando su radio en su lugar tengo que avisar para en la tienda asegúrate de que no hay más locos aquí puedo hacerlo dijo charles mientras siene salía de la tienda miró el cuerpo dando un paso atrás ante el charco de sangre y un leve dolor de cabeza comenzó a golpear mientras un olor a menta le llegaba a la nariz.